Señores, aplazan conocimiento de medida de coerción del caso Medusa. El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el próximo jueves el conocimiento de la medida de coerción al ex procurador Jean Alain Rodríguez y a los demás implicados en la denominada Operación Medusa. La jueza Kenya Romero tomó la decisión después de que los abogados del imputado, de los imputados pidieran reenviar el proceso para tener conocimiento del expediente acusatorio de instrumento por el Ministerio Público. La medida de coerción del caso Mendoza será conocida a las 10 de la mañana del jueves 8 de julio. Concluida la audiencia, los imputados fueron trasladados bajo estricta medida de seguridad a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, señores. Este caso pica y se extiende. El caso Medusa, hay muchas personas que, que eran como seguidores, pienso yo, de este caballero, que lo veo en las redes, que él, esto, que él lo otro. Pero si él está ahí, entre. Si él está ahí, por algo es... Porque, ¿por qué no está Claro, claro, por algo es... Ese señor, Elvi, digo, Elvi Crepo no, el Jan Rodríguez. Cuéntame, cuéntame. ¿eh? Mírenlo ahí donde está este señor. No, él, él, él era popular, es popular. ¿eh? Es muy popular este señor, Jan ahora más. Eh, en el caso Medusa. Y ahí está, con su caco y su, y su chaleco ya detenido siguen cayendo los pese ¿lo cual será el próximo eh vamos a ver comerá, qué más no? saca ¿quiere compota Ese muchacho saca una compota deputado a pues se pone todo nervioso no puedo no, no puedo amable no puedo comer compota Está por la rayita. señores el caso de Jan line eh, los amigos políticos de la pasada gestión, deben tener cuidado al acostarse. <risa> Porque esa gente no lo dejan ni hablar. Eso es póngase el caco y échale el chaleco, fuá, el caco, fuá, vámonos. Por ahí mismo. Entonces, un perfil ese, yo, yo pensaba que era serio cuando ellos lo pusieron ahí. pero, Pero hemos visto... Que la apariencia engaña. Que la apariencia engaña. Esperemos en Dios que la justicia, como es independiente en, en, en este gobierno, la justicia independiente, le jugan la pique. El calma existe para ese señor. ¿eh? Porque Jorge, si, si no recuerdo, él le hizo como una jugadita a la doña. Adelante la gente no fue. Sí. Oscar. <risa> Oye, era tan serio, y saludos, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo bien, están, bien, amigos, Era bien. tan serio que la Procuraduría la estaban usando como SEC principal para hacer campaña a la gestión pasada 2019, es decir, del Penco. Oye, eso. O sea, recortaban dinero la Procuraduría para hacer campaña a un candidato. Oye, qué serio. Qué seriedad. Y mire dónde, dónde, dónde, Donde dónde llegó a parar. Y, y, y, y eso va más allá, eso no es que dique. Claro, con ese cantadito de seis mil millones de pesos. Seis mil millones de pesos. <risa> no, no. Miami. Es que tiene seis mil millones Pero de Pero tú no puedes ir a Miami con 6, con, en Dubai para más cerca, señor. Sí. Donde las vainas son de oro. Los taxis en Dubai <risa> son lamborghini Seis <risa> mil millones estuviera yo dándome masaje. Eso es masajes que duerme la gente. sí. ¿Eh? Tranquila. ¿A quién tú pusieras un masaje? ¿A, qué, a qué, qué el amor platónico que tú tuve no, no, no, grande? Yo, tú yo tu masaje? no tengo ningún deseo carnoso ni, amor, platón, carloso, ni, ni, ni amor platónico. Yo soy un hombre casado. No, por eso no nada. Ah, con su esposa. No, no, con mi esposa, esposa ah, con, con tu esposa, esposa, esposa, esposa, okay. es que con esposa. Se lleva a sus voy. hijos para allá para Disney. Tú, tú no eres de allá? lo que se hacen ricos y votan la mujer. Hay que cambiarla también. Mi esposa gana más dinero que yo. Pero digo yo en el sentido de que... Tú no, no, es que es un hombre serio que no, está no, no, ahí en no, no, la buena y malo. en la mala. Un hombre hombre serio. Teniendo o no teniendo. Es así, cuando tú te conmigo. Y fresco que <ríe> <ríe> Yo te con mil con 6.500 millones. Sé sincera. Bueno, yo llevo a mi familia de vacaciones, ¿eh? eso. eso. Porque eso es lo que viven en, en mi casa. lo que me dicen, ay, que si yo tuviera tanto para pues, irme a el sitio y sacar todo el mundo anda, eso. <ríe> y ese señor... ¿Qué tú, que tú le regalarías con los millones? Lo que él quiera. ¿Eh? Si dan, dan los cuartos, lo que él quiera. Lo que él quiera, se ya lo sabe. ¿Y de, y de por tu boca. Lo que tú quieras de ahí para No, espera, que ella lo tenga entonces, tiene que calquear. caminar por la raya, ¿verdad? No claro puede. que sí. No. Para no. es que esa parte ahí está por un lado te fuiste. <risa> <risa> <risa> dice, dice Malanga, no <risa> te, no te salga la línea y aprende a carkear. No Uf. ¿Eh? Bueno, mayormente todo? en el caso en el caso Medusa en el caso Medusa hay hasta un comunicador implicado ¿Eh? ¿Eh? hasta un comunicador de allá de Santo Domingo implicado ya en el de caso Santo Medusa. Domingo ¿cómo llama? ¿te eh. puede decir el nombre? <coughs> ¿Cómo, llama? <coughs> ¿cómo llama? lo digo ahorita <risa> bueno ese comunicador está feo para la foto porque no hay chance para nadie no hay chance para nadie. ¿Y cómo es señora? es un hombre puro, que no hace nada. ¿Y ¿Cómo la señora va a decir lo contrario? No sí, puede decir lo la contrario. Es la, la, la, uh -huh. la, la, la, la madre de, de él. Para mi madre, un saludo a Margarita, la más dura. Yo soy un mu muñeco precioso. Y de precioso no veo ni la pe. <risa> ya tú sabes, para mí yo soy un santo. Tú le sabes sí. que a la mamá mía diga que yo estoy robando y te da a ti. Sí. <risa> sí, lo único que ya está claro, mamá tuya, que tú eres un muchachito frondoso. Oye, ¿no? oye el nombre de ese comunicador: la lechuga. La lechuga. la lechuga. la lechuga. ¿Cuál neto sabe? ¿Cuál Yo no sé. La animador. Animador. Es animador. Animador y comunicador. Sí, la ¿Cómo lechuga. Haces. Haces. Hace, hace, ¿Cómo ¿cómo la lechuga. Se la van a comer con ti, Pepino. Busca, un, busca una... Eh, fuente... Digo, usted un hombre. Sí, le, sí, no es un hombre. Disculpe. Me retracto para atrás. Eh, no hay que buscar una foto de la lechuga porque todo el mundo... Eh, eh, el Atención, que, Pastor. Una foto ya de la lechuga. De la lechuga. No, no, de, Animador. De, del animador de la lechuga. No, con no, un no, una <ríe> lechuga. Una no, lechuga repollito ahorita. Eh. La lechuga es un animador de los popis en Santo Domingo. Pero él tiene tiempo ya siendo animador. Tú ves, el que conoce la televisión de este país... ¿Sabe quién es la lechuga? Eh, eh, eso está por ese corillo de los Johnny Estrella, de, ¿tú ves? de, de esa rama, de esa juventud. Ok. ¿Eh? Tiene que saludar a todo el mundo. La mano la saluda a ella con los ojos. <risa> sí, no, no, tú dices, saludos, buenas tardes. Saludos, buenas tardes, hermano La mano es con ella. Sí. que diga porque, porque fue ella que la miró? No, te tiene tú, que... Tú, tú te dices, nadie te, te <risa> mire. ¿Eh? ¿Tú <risa> según <risa> Según, oye, según señalamiento del ministerio público, la lechuga y no de vegetales, fue nombrada por el ex procurador como coordinador de la Coordinación Nacional de Modelo de Gestión Penitenciaria, en el sala, con un salario de 75 mil pesos. Sin embargo, el documento presentado establece que Milton Cordero no desempeñó la función para la cual fue contratado. Pero sí cobró los. Sí cobró los. acordado? Lo, lo, claro que sí. Cobró repollo, zanahoria, todo. De todo. Lechuga. Limpio. 75 limpio. Ya. Limpio, ¿eh? Y nunca, ¿eh? Ejecucionado. Ay, lechuga. señor Lechuga, devuelve lo que te llevaste, ladrón. <risa> <risa> Robándonos eh, lo de nosotros. Claro. ¿Qué es eso? 75 si, ah, sí. mil. ¿Por cuántos años fue eso? Fue años. Cálculo a ver, ¿eh? son muchos como duran 15 millones en cuatro años y no, ¿Eh? ahí, <risa> y no le puso la mano lo tiene ahí ya. y no le puso la mano lo tiene ahí los 15 millones si no 3 millones 3 millones, ¿Tres millones? ¿Tres millones? ¿Eh? casi nada robado ¿eh? robado eh, porque Se no tan si no robado la ladrón <risa> quisiera encontrarte <risa> como hice <el> doctor <risa> A ah, de los hay que ver los comentarios ¿Eh? del hombre hay que, hay que ver los comentarios porque si no tiene pelo en la lengua si estoy, no, que si no tiene hay filtro Pablo. hay, filtro para hay hablar. que traer después un comentario la otra semana del doctor sí, sí, porque hay, porque hay que eh, depurar lo primero. primeros hay eh. que ajá un comentario depurado sí sí así mismo algo señores, cort y, algo cortico de 10 segundos sí sería, sería, bueno, sería bueno es bueno también destacar señores que por este caso caso medusa somos, oye, bien cómo somos, así salió a nivel en la prensa internacional, vergüenza internacional, República Dominicana. O sea, claro, por sí. este caso somos vergüenza internacional, porque, oye, en Latinoamérica primera vez que se ve un procurador involucrado en una corrupción tan fuerte. Claro. La primera vez así, así estaba. Aunque decía Dani lo dije, ¿cuál corrupción? ¿Cuál corrupción? Mm. Y lo tenía atrás el hombre, no era no saben hacer la cosa los políticos sí. aparte no porque nosotros estamos en varios top a nivel mundial también estamos en el top de, de más días de emergencia eh. <risa> <risa> <risa> el país a nivel mundial el país como